¿Usted está seguro de la lista que porta? ¿Usted está seguro de Rita Barberá? Soy un partido que está podrido, porte mold de tems de Podrid. Y usted se ha escandalizado cuando ha sentido contar 1.000, 2.000, 3.000, pero también se ha de otras cosas. 5.000 para el partido. Cleop financia el partido. Gerardo es el recaudador. ¿Haced usted algo? Pero además que se le obliga un expediente a Gerardo Camps, también a la cantilla, que parlen de la Cantins? ¿Usted no farres? Muchas gracias. Mira, mira pasar gracias, Ignacio Blanco. Alberto Fabra, muy, muy breve, por favor, por las alusiones. ¿Cómo puede decir que no ha he hecho nada contra la corrupción? Porque no, Ustedes, lo, lo, ha hecho. Porque tiene... no lo ha hecho. ¿Qué, ¿Qué caso ha denunciado? Me... Contésteme, le he preguntado. Mira, ¿Qué mira, caso no ha denunciado? Decir. ¿Qué no no papeles hay... ha llevado no a hay... los tribunales? No hay... Señor Fabra, yo no sé si faunán que vos te conéis el CARRUS, la investigación de la fiscalía. Yo sé que vos conéis desde septiembre. Desde el mes de septiembre. Y conmigo el WhatsApp y podréis desde qué día yo, sé yo que vos te conéis. Pero, mientras estando no a Ferrés, a Nata abrazar a Rus y a proclamarlo candidato a alcaldía de Xativa Y después le he hecho una pregunta. Y a ver, le he hecho en otros debates, de Bach, no una respuesta. ¿Es fía usted de Rita Barberá? ¿Es fía vos de Componés de la Seguallista? ¿Dacialdumencia si habrá de hacer alguna suspensión cautelar mes? Y claro que de hablar de mesures. Mesures contra la corrupción. Nosotros planteéis una comisión de la Veritat. Pero al sardo de los catifes. Para abrir todos los pero para que la ciudadanía conega qué ha pasado en sus dineros públicos durante 20 años de ratching, de corrupción masiva del Partido Popular, de cleptocracia, de gobierno de los lladres. Pero a mes, que aplicar medidas de transparencia, vamos a ser los primeros en proporcionar una ley de transparencia, las medidas de control de representantes públicos, medidas de participación. Y son medidas que esta reunión se aplica si sí mateixa. Porque hacer en públic es nuestro show, es nuestra subvención. Porque nosotros apliquemos ya la limitación de Malamens la limitación y transparencia de salarios, la incompatibilidad de cargos. Vosotros, mientras tanto, no farres. Mire, señor Blanco, eh, usted tenía las grabaciones, yo no. Así de claro. Usted tenía esas grabaciones y nadie más las tenía. Ya ha ido utilizando como le ha convenido más. A la Fiscalía. Mire, a la Fiscalía muy bien. A la Fiscalía, Fiscalía ya, el yo no las tenía. Usted, usted las tenía, yo no las tenía, ni las he escuchado. Pero con lo cual, la investigación desde el lo cual, mes, de septiembre. Desde lo el mes cual, de septiembre. Con lo cual, yo no las he podido escuchar ni he podido saber cuál era su contenido. Y cuando lo he sabido es cuando he actuado. Pero con al la... Señor, al igual la señor, señor Blanco, por favor. Al igual que en los otros casos, cuando ha habido un motivo más que suficiente y estaba demostrado que una persona estaba en un proceso de investigación, se ha ido a la calle del Partido ah, Popular. Sí, sí, sí. Y eso es lo que a ustedes les ha sabido mal porque hubiera gustado que hubiéramos estado en otro momento del Partido Popular y aquí a final de la legislatura. Ustedes no creían que nosotros pudiéramos quitar a todas las personas imputadas de las Cortes, ni que hiciéramos todas las actuaciones que hemos hecho, colaborando con la Justicia para que pudieran hacer su trabajo y poder demostrar que lo que hay en la Administración no es ese escenario que ustedes están hablando, ni muchísimo menos. Aquí hay mucha gente que está trabajando, que está dejándose la piel para que las cosas vayan adelante y que hoy podamos hablar de que las cosas están mejor que hace cuatro años. Pero a ustedes eso les da igual, porque han ido todos los días, yendo al resto de España incluso fuera, a poner en evidencia la imagen de la comunidad valenciana. Y eso creo que no es de recibo para tantas y tantas personas que todos los días se están esforzando para que esto salga adelante. Gracias, señor Fabra. Último turno. Se pero nos alusión, acaba el tiempo. Pero alusión, a que yo 30, 30 segundos. 30 segundos. Señor Fabra, yo digo que vos te conocía la investigación de la fiscalía que afectaba al señor Rus desde el mes de septiembre. No. Vos no. un unega ahora y así, no. porque os no. podrá demostrar que vos con conocía desde el mes de septiembre esa investigación. Y también le he preguntado, y ya creo que van cuatro o cinco vegades si usted es fia de la señora Ritarbera y descomponés de la de seguallista. Y tampoco responde. El silencio, en este caso, parece que siga una confirmación de que no es fia de ningú, de ningú del seu partido. Yo le he hecho varias preguntas y no me ha contestado. Le hago una altra, que ya le vas a hacer un otro día. ¿Vos va dir a decir que no había visto en la segua vida al señor Marcos Benavent? ¿Continúa afirmando que no la vist mai? ¿Que no lo conéis? ¿Que me haya hablado a el exgerente y Melsa, el de las grabaciones? El de la trama de corrupción es capaz de afirmar hoy, ahora y así hemos podido comprobar como todos ustedes solo tienen un argumento en común y es echar al Partido Popular. Pero no hablan de propuestas de futuro, no hablan de lo que la gente quiere saber cada uno de nosotros, lo que vamos a llevar como soluciones a sus problemas. Fabra, usted porque les escolte, pero les nuevas preguntas no les escolta y no les responde. El seu silencio incrimina preguntar perrita pero Marcos Benavent, ¿usted conéis un bar del camino de Moncada? ¿Ha estado alguna vez allí, a Marcos Benavent? Me agradaría que respondiera.